Me siento un poco overwhelmed <risa> Últimamente me siento bastante Sobresaturada O... sí, es que la palabra yo creo que Es que estoy saturada Siento que paso muchísimo tiempo enfrente de las pantallas Porque al final eh, Creo que puedo dividir mi vida En diferentes secciones Que vamos, que siento que eh, todas las secciones de mi vida me sobrecargan con pantallas y con sobreestímulos me siento como muy sobreestimulada últimamente más que saturada creo que sobreestimulada la palabra y siento que no tengo como mi cabeza nunca en silencio así que he decidido hacer este vídeo eh, no es la primera vez que me siento así en mi vida, ¿vale? me ha pasado más veces y, y por eso... En varias ocasiones he decidido como dejar las redes sociales por una semana, lo que hacía era, bueno, pues hoy me desinstalo Instagram, estoy una semana sin Instagram y me lo vuelvo a instalar dentro de una semana. El problema de este sistema que he utilizado siempre es que una vez pasada este tiempo eh, siento que mi consumo de redes sociales vuelve a aumentar y que soy menos consciente de lo que me gustaría. No considero que utilice muchísimo el móvil, creo que esto es algo muy subjetivo, entonces para mí igual utilizar mucho el móvil o las redes sociales es diferente a ti Cuando lo utilizo de forma consciente, en plan estoy en Instagram porque quiero, no me importa porque estoy eh, consumiendo contenido que me está aportando algo lo que me fastidia es más cuando no puedo salir de Instagram, estoy como ahí mirando historias que realmente no me aportan nada y no sé, que estoy como ahí en bucle, ¿no? Entonces, vale, ¿qué vamos a hacer? Objetivo de marzo, reducir el tiempo de consumo de redes sociales y ser más consciente. Así que si queréis hacerlo conmigo, pues estáis eh, invitadísimos, evidentemente. Vamos a dividir el mes en sus cuatro semanas, ¿vale? Entonces cada semana me voy a marcar eh, diferentes objetivos y son objetivos eh, que se van a ir solapando, es decir... Yo lo que me ponga como meta la primera semana, quiero también que esté en la segunda, la tercera y en la cuarta. Pero en la segunda pues voy a añadir una cosa más, en la tercera a la primera y a la segunda añado otra más, y en la cuarta eh, también. Ya tengo pensado qué voy a hacer cada semana, pero bueno, se lo voy a ir contando poco a poco. Quiero que sea algo progresivo, porque de verdad quiero que me dure en el tiempo, que sea persistente y que me esté ficando solo para ahora, sino también para el futuro. Esta primera semana eh, va a ser bastante light, porque quiero conseguirlo. Mi único propósito esta semana es no utilizar las redes sociales durante toda la mañana, hasta después de comer. Una vez ya haya comida, pues ya puedo utilizarlas, ¿vale? Vamos a cumplirlo porque mmm, yo, una vez que lo hice en voz alta, lo vas a cumplir. Estoy muy emocionada, la verdad. Sí, me apetece mucho. Así que, vamos. Vale, eh, me acabo de lavar la cara, así que me voy a preparar porque hoy es jueves. Y los jueves, eh, antiguamente en mi época universitaria verdadera, eh, se salía y hoy estamos eh, retomando pues esa tradición. Hace mucho que no salgo un jueves, en plan de salir de, de fiesta. Me apetece, es una pereza, mmm, no sé si os pasa, pero rollo. Desde los 14 hasta los 20 he tenido mmm, muchísimas, muchísimas ganas todos los días de salir de fiesta. Pero el verano de los 20 a los 21, yo no sé qué me ha pasado, que no, no me ha apetecido nada salir. O sea, de vez en cuando sí, en unas cosas sí, pero como así los jueves me da pereza. Vamos a prepararnos y hablamos, ¿vale? Ok, Google, pon música. Exito es España mientras te preparas que no. Hay que estar un poco al día con las canciones que van a poner en la discoteca. Vale, estoy lista mm, los torcidos como siempre Mi outfit final, este top Tiene así como y brillo Y después esta falda Así, con esta abertura Bueno, estas botas no voy a llevar, ¿vale? Voy a llevar unas negras eh, Me faltan complementos, ¿complementos? ¿A qué me refiero con complementos? ¿Jersey? Jersey porque chicas, hace un montón de frío así que me lo voy a poner ya porque me estoy congelando y yo soy una persona que eh, cuando hace menos de 25 grados ya tiene frío, ¿vale? y eso, estamos a 0 grados entonces no estoy llevando yo muy bien este tiempo, la verdad es que eh, parece mentira que sea del norte entonces bueno, vale, me quedan complementos de joyitas hmm. bueno, ¿qué tal voy con eh, la semana sin redes? o sea, con las mañanas sin redes voy muy bien o sea, es como que ya... Eh, me dije a mí misma, no vas a entrar en todas las mañanas y literal no he entrado en ninguna mañana. O sea, lo estoy llevando súper bien. Mi problema es más cuando llega la tarde porque como ya me permito entrar, pues ya entro más. Pero es verdad que estos días como que estoy creando más contenido. Pero me gusta porque siento que tengo como el horario más definido, rollo por las mañanas... Estoy intentando aprovechar más, ya que estoy en la, en la uni, pues para estudiar y para estar con mis compañeros de clase y tal. Y después por las tardes, eh, pues ya dedico un tiempo a crear contenido, otro a estudiar, a editar, hacer deporte. Entonces, bueno, estoy todavía adaptándome un poco a la rutina. joder no encuentro los pendientes que quiero llevar... No sé, estoy súper contenta porque siento eh, que estoy desconectando, estoy bastante happy, la verdad, pero tengo ganas de desconectar más, lo que pasa es que estoy en un punto en el que, como os acabo de decir, pues estoy creando más contenido porque tengo ideas y me apetece y es algo que me gusta mucho y no quiero dejar y no me apetece desaparecer un mes de redes porque luego es difícil retomarlo es complicado la verdad querer desconectar y compaginar las redes, es que es bastante contradictorio verdad, lo sé, sí estoy como, estoy ilusionada chicas, que que no salgo realmente me daba bastante pereza eh. estoy muy vaga para salir Siempre. Sí, pero siempre. que pero Creo el pitorro. A ver, tiene el pitorre, ¿Tiene pero este tiene por dentro. ¿Tiene por ah, que no veo. veo. Mira, mira. Sí. Ah, pues sí. Hola, voy a quitar el desodorante porque porque queda mejor, ¿vale? vale me voy a poner aquí como, mm, si no existieran las piezas ordenadas, es si las tapo. <risa> Hoy no tengo muchas ganas de hablar porque son las 5 y cuarto de la tarde. Es lunes y acabo de llegar a casa. ¿Por qué son las 5 y cuarto? <risa> porque este mes tenemos... Un horario horrible de clases, tenemos de 8 a 10 De 1 a 3 y de 3 y cuarto A 4 y media <risa> Todos los días, estoy bastante cansada La verdad, pero bueno, no venimos a hablar de eso Vamos a lo que vamos, vale, este es el vídeo de de, no, de sin redes, muy sin redes ya estoy preparada para dar el siguiente paso durante esta semana voy a hacer lo mismo todas las mañanas sin entrar en redes sociales pero me las voy a quitar también por la noche porque eh, me cuesta no entrar en redes por la noche voy a tener la posibilidad de, de utilizar redes sociales desde la comida hasta la cena eh, fuera de ese intervalo no las voy a usar esto me viene muy bien porque me tengo que restringir el uso en el sentido de tengo que buscar dentro de ese tiempo eh, tiempo para estudiar, tiempo para hacer comisiones, tiempo para hacer deporte Y tiempo para crear contenido, subir contenido y consumir contenido Veamos qué tal... vamos con lo de la noche, que esto sé que me va a costar más Justo antes de dormir no lo utilizo porque leo, pero antes de leer sí que utilizo redes sociales entonces... Y me callo ya porque estoy agotada y nada, me quiero tomar un café Tengo que hacer algo de la uni y después tengo cross, o sea que es que estoy agotada no eh, nos cansa un montón estar todo el día en la uni y es que encima lo peor es eso, que hemos tenido nada tres clases contadas, o sea pero bueno, semana dura que iba a notar tanto cambio de repente, cuando lo haces no te das cuenta pero cuando te grabas y te ves dices vale, estoy haciendo esto mal, entonces te vas autocorrigiendo, pero no me grabo todos los días porque al final es pues me gusta estar sin móvil ese rato y disfrutar como 100% del momento y ahora que me he grabado ver eh, lo que he mejorado estoy súper contenta, y en cross muy bien también, es que me encanta cross o sea, siento que llego a mi límite casi <risa> Y eso no lo haría. Un día más, conmigo de todas partes, a comer en la uni, a vivir en la uni. Eh, son las eh, 7 y 20 de la mañana. Bueno, y 19. Y... Um, está lloviendo. Genial. Y nada, eh, voy a estar en la uni hasta las 4 y media. planeo celebrar un viernes. I guess things are changing. So you meant to text me twice with the invitation. You're out after waiting with your hazard lights coming by surprise. So you meant just what you said when you sent the text you pressed and not intoxicated. No you want drunk or ¿qué tal mis amigos voy a grabar dos vídeos Estoy súper contenta, o sea ya llevo dos semanas siendo súper consciente de lo suelo en las redes sociales, estoy llevando sorprendentemente bien lo de no usarlas por las mañanas y por las noches, pensaba que me iba a costar o como que iba a tener tentación o lo que sea, pero desde el momento en el que me dije Goretty no vas a entrar ni a las mañanas ni a las noches no tengo ninguna ganas de hacerlo y más de como estar mucho más concentrada durante ese tiempo en el resto de cosas que estoy haciendo, porque no tengo distracciones porque sé que no puedo entrar en redes sociales que eh, son la cosa que más me distrae en mi día a día. Si no lo habéis probado nunca, os animo mucho a hacerlo. Porque creo que te pones a prueba a ti misma. Y una vez que las dejas de usar como que, no sé, a mí por lo menos me está pasando esto. Que realmente me, me estoy dando cuenta de verdad de lo poco importantes que son las redes sociales. Y de lo bien que se puede vivir sin ellas. Y de que no pasa nada si estás unas cuantas horas o días out. En plan, no va a haber nada nuevo. Y de verdad que me está gustando un montón la experiencia. Y de hecho creo que es algo que voy a mantener como en mi día a día. Además, al estar haciéndolas de forma progresiva, creo que es algo que me está ayudando mucho a ver sus beneficios, tanto a corto como a largo plazo, y a realmente convertirlo en un hábito, no simplemente en algo que voy a hacer durante unos días y ya está, porque estoy viendo que verdaderamente me está ayudando y me está aportando muchas cosas. Y también me estoy dando cuenta, no sé si os pasa, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho cuando estoy sola comer viendo YouTube. Y hay muchos canales de los que me gustaría ver vídeos. Y muchas cuentas de Instagram, de las que me gustaría ver el contenido que suben, ¿no? Y cuesta un montón elegir. Porque hay demasiado contenido hoy en día y muy poco tiempo para invertir en él. Entonces creo que es súper importante como el saber a qué le quieres dedicar tiempo. Hacer una limpieza de redes sociales de vez en cuando está muy bien, sobre todo las personas que sigues. Al tener menos tiempo para usar redes sociales, soy como mucho más selectiva. O sea, no veo casi historias, como que como sí que tengo poco tiempo, pero las que más me interesan y fuera ilustra y no las veo. Es que me está encantando, os sea, animo un montón a probarlo. Take me out to Son mis primeras. A ver, a ver cómo está. Yo creo que... Trying to think, but I can't when you're looking at Hola, os cuento un poco rápido, es la tercera semana, después os explico bien ¿vale? en qué va a consistir los lunes, solo iré a cross Pero cuando eh, quise reservar, pues ya estaban todas plazas ocupadas, porque estaba vez cena con mis amigas y no me acordé Y dije, bueno pues voy a probar yoga, pero yoga estaba ocupado también Así que me apunté a todo y a ver si se libraba algo y, chicas, se ha librado yoga. O sea que, en plan, esto es eh, una señal del destino para que pruebe una clase de yoga. Estoy excited, la verdad. Hola, acabo de hablar de yoga. Me ha encantado. Estoy muy feliz por haber decidido empezar antes de venir a clases. Si llego a haber probado las clases de yoga antes de haberme formado un poco por mi cuenta, pues creo que no hubiera sido capaz ni de realizar las posturas correctamente. Y es que ni siquiera saber qué posturas eran, porque te dicen, eh, ponte en chaturanga. Claro, yo ahora ya sé que es chaturanga, pero hace dos meses no lo sabía. Y tema de redes sociales, ¿vale? Objetivos de esta semana, los mismos que las dos semanas anteriores. Por las mañanas, cero redes. A las noches, después de cenar, también cero redes. Y además, esta semana voy a sumar dos propósitos más. El primero va a ser estar todo el fin de semana sin redes sociales. Entraré el domingo por la tarde para subir pues, el nuevo vídeo, avisar de que hay nuevo vídeo y tal. Pero durante todo el sábado y domingo pues, hasta las 6 de la tarde no quiero tocar el móvil. Para notar de más cambio entre semana me he propuesto por las tardes ser como mucho más consciente del uso que les doy a las redes y limitarme más el tiempo, Igual va cambiando, pero mi idea es, cuando salgo de la uni eh, suelo estar muy cansada de todo el día y me suele apetecer bastante entrar en redes. Una vez que llego a casa me voy a dar como media hora de estar con el móvil con, en redes y después me voy a dar otro rato, pues antes de cenar, después de estudiar o después de hacer deporte. He empezado a hacerlo hoy y bueno, he ido donde mis abuelos porque había quedado con ellos mientras les estabas, esperando en el portal mi intención ha sido como sacar el móvil y entrar en redes sociales pero he reflexionado antes de hacerlo y he dicho no quiero porque es que hacemos muchas cosas por impulso o por inercia y hasta que no nos paramos a pensar si realmente queremos hacerlo o no como que pues eh, nuestro impulso gana a nuestra mente en ese sentido, como lo tenemos tan interiorizado, vamos tanto tiempo en piloto automático que no nos damos cuenta de muchos de nuestros hábitos. Y es interesante pararte a pensar si realmente quieres realizar ese acto o no. Os animo mucho a hacerlo. Y eso, al querer sacar el móvil, me he hecho la pregunta como, ¿realmente quiero sacar el móvil y entrar en redes? Si estoy intentando entrar menos en redes, ser más consciente del uso que les estoy dando y encima acabo de salir de yoga, que estoy como súper despejada. Y he dicho, no, es que no quiero entrar estado simplemente mirando el paisaje, olía genial, no sé, es que siento que muchas veces no disfrutamos como de los pequeños placeres del día a día, me siento como cada vez más realizada a nivel personal y a nivel interior y como con la mente mucho más calmada, estoy como superando mis propias expectativas y muy feliz la verdad. Ah and I'm falling hard, so I'll give you my world if you'll make it turn and I'll give you these words if you don't let them burn I'll give you my love if you'll make it sweet and I'll give you my heart if you'll make it be trying hola hoy es miércoles y vengo a contaros que estoy un poco sobrepasada el tema en las redes lo estoy viendo muy bien nivel eh, mental me está ayudando un montón como me siento mucho más conectada con la realidad pero eh, igualmente por qué situaciones que estoy viviendo pues me siento un poco más agobiada esta, esta semana y no pasa nada, creo que también está bien compartirlo Siento que a veces asumo como más responsabilidades de las que debería o de las que... no de las que de, de, debería porque sí son responsabilidades que, que quiero asumir pero hay veces que se me hace muy difícil aceptar que no puedo llegar a todo que mi tiempo es limitado y, y que hay cosas que tengo que sacrificar pues sí, eso, que como que se me ha juntado un poco todo esta semana, ahora voy a comer y mañana decidió no salir de casa. En plan, yo soy una persona que necesita recargar sus pilas estando sola un día en casa, entonces eso es lo que voy a hacer. Y sin más deciros, pues que todos siempre tenemos y es así. Tenemos que intentar pues no darle tanta importancia a este tipo de cosas y intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, pero también descansar porque sin descanso no hay productividad. me olvidaba ayer eh, terminé el libro Normal People lo que significa que he empezado otra novela es esta la de Kermin Uribe La hora de despertarnos juntos creo que va a ser una novela histórica y además rey eh, cortita vale o sea la letra es bastante grande entonces yo creo que voy a disfrutar mucho de este libro Vale, no os hacéis la idea de la pereza que me daba eh, ir a Cross hoy y de lo bien que me ha venido. Me ha venido súper bien y ahora estoy mucho más contenta. Hola, eh, espero que se me escuche, hoy es viernes por la tarde, son como las 5 de la tarde, me he metido en redes para subir unos tiktoks y ya está, y hasta el domingo por la tarde no voy a volver a entrar en redes sociales y no me las estoy desinstalando porque creo que a la larga me va a ayudar mucho más a realmente utilizar redes sociales solo cuando quiero y no solo cuando no las tengo en el móvil Entonces es, durante estas tres semanas no me las he desinstalado Pero lo es que como tengo todas las notificaciones quitadas Ni siquiera tengo las aplicaciones en, como en los fondos de pantalla Pues como no las veo, al final es como si estuvieran desinstaladas Y tengo que buscarlas para entrar en ellas Y estoy súper contenta porque me estoy sintiendo como muy fuerte Es que me está encantando O sea, es un hábito que quiero mantener de por vida Por lo menos durante el curso Y yo creo que me lo también para desconectar Estos ratos son los mejores momentos de mi día Divertido. ¿Qué haces? ¿Qué blog? ¿Qué blog y qué blog? Pues yo sola. No bien de ropa. Un caos. Woke up and I'm broken side again. Said that I was gonna leave, but I'm again Me And Me always take Vale, esto es, es una brexita, so no, <laughs>. ¡Holi! Vale, es la última semana del tema de redes en la que voy a grabar, pero lo voy a seguir manteniendo en realidad porque me está gustando mucho. Vale, objetivos de esta semana. Mi intención cuando empecé esto era la última semana no utilizar redes en toda la semana. Pero mis objetivos han cambiado porque eh, quiero seguir estando activa, quiero seguir como subiendo cosas y tal. Descarto esa opción y si me ha ocurrido darme media hora de redes al día, como estoy pensando en qué momento hacerlo. Hoy lo haré como... Después de cenar esa media hora o antes de cenar esa media hora y ya está. Pero yo creo que otros días, por ejemplo mañana que llego pronto, pues yo creo que después de comer me daré esa media hora. No, no sé, un poco día a día vamos a ir viendo. Pero estoy súper contenta. Me siento como mucho más responsable con el uso que les estoy dando a las redes. Y me gusta mucho como la sensación de, de no depender de ellas, eh, de estar aburrida literalmente, de poder estar mirando al frente. Eh, no sé, me gusta un montón y es algo que voy a seguir trabajando 100%. No sé, estoy muy, muy contenta. Eh nada, me tengo que mover, así que movimiento, movimiento. A por semana, estoy motivada esta semana. I swear you can break what you wanna take What you wanna say What you wanna say, yeah, yeah Eh, hoy es miércoles eh, Tengo una sensación rara porque ayer pensaba que era jueves Entonces hoy creo, me creo que es viernes Pero no, es miércoles Estoy siendo una semana super chill de mi redes Porque es como la semana en la que menos quería usar redes Y hoy de momento son Las 8 de la tarde de que voy a llegar a casa Porque he tenido clase por la tarde Y después he quedado para tomar algo Pues tampoco me he metido Todavía en Instagram, ni en TikTok, ni en nada o sea, Ni en, en ninguna red social Ni siquiera en Youtube así que muy contenta, estoy como súper desconectada y me estoy como sintiendo súper bien y yo creo que hoy no voy a entrar porque no tengo como pensado subir nada, mi tiempo de redes pues he decidido hoy emplearlo tomando algo, ¿sabes? así que sí, estoy contenta además tengo cosas que hacer, eh, tengo que terminar un trabajo de la uni que presentamos el viernes pasada mañana voy a Madrid al final a ver a una amiga, así que yo creo que incluso igual es la última vez en la que hablamos ya porque si no el blog se va a hacer eterno, que seguro que ya se ha hecho larguísimo. Estoy súper contenta con cómo ha ido el mes, eh, muy orgullosa también y creo que ha sido como la mejor idea que se me podía haber ocurrido porque quería hacer un detox de redes heavy pero como también acostumbrarme a vivir sin ellas o no sin ellas sino a usarlas realmente cuando, cuando quiero usarlas. Y creo que me ha servido un montón y además al, al haber sido algo progresivo ni, ni lo he notado ni me ha costado. Así que si estáis pensando en hacer un detox de redes creo que esta puede ser una manera agradable de llevarlo a cabo y además, no sé, creo que también romantizar las cosas es algo que, que nos anima ¿no? y que nos impulsa a conseguir algo y a... Um llevarlo a cabo de una manera más placentera ojalá os ayude como me ha ayudado a mí además ha sido como un experimento porque no tenía ni idea de cómo iba a salir de hecho antes de, de empezar dije mmm, no sé si voy a aguantar yo esto pero sí, sí, o sea súper bien y yo creo que es simplemente proponértelo y yo creo que también al haberse lo dicho a alguien, no sé si a vosotros, pues como que me he comprometido más, ¿sabes? Porque al final si es algo que pienso pero no se lo digo a nadie, como que igual me cuesta más llevarlo a cabo, pero si ya te estoy diciendo a ti o le digo a mi amiga que voy a hacer tal, es como que ya lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque lo he dicho, pues eso.